Hola, soy Luis de Huesca, ¿controla Flecha Supreme la monilia en el almendro? La monilia es una de las enfermedades más relevantes del cultivo del almendro... ...por los daños y las pérdidas que causa... ...y que está ocasionada principalmente por un hongo ascomiceto, la monilia laxa... ...por ello desde Ascenza se han desarrollado ensayos junto a Lirta de Lleida... ...para comprobar la eficacia de Flecha supreme frente a monilia... ...obteniendo unos resultados muy buenos... ...traducidos en una alta eficacia de esta solución frente a este hongo... ...para un buen control de monilia... ...se aconseja efectuar la primera aplicación en el inicio de la floración... ...con un 20% de flores abiertas aproximadamente... ...y seguidamente con otra intervención en caída de pétalos... ...o al 80% de flores abiertas si se trata... ...de variedades muy sensibles a esta enfermedad...